Okay, so good morning, every, everybody. And, uh, and yeah, apologies for the for the delay. Uh, but we have, uh, yeah, I, we have to organize a little bit uh, all this, all workshop. So, um, well, this basically uh, is about, uh, as you have seen, about small municipalities, their experiences, and the goal of this whole session is that we all uh, end up leaving this room, having learned a little bit or a little bit more about you know how it is to uh, have uh, to organize a successful uh, municipalist uh, platform in a well in a small in a small municipality uh, because of this yeah, yeah. <laughs> Entonces, den, uh, por uh, sake, voy. I'm to presentar un poco bit, uh, my, uh, my speakers. Bueno, si prefieres pues, me hago en español y bueno. Vale. Entonces, cambiamos un poco los papeles. Uh, um, voy a presentar brevemente, digamos, a los ponentes que han venido pues, para la ocasión, uh, y luego explicaremos la dinámica. Entonces, eh, por, to, por Torre tenemos a Luz Marina Vincen, que es, digamos, a conceja. Mm. Uh, a Pam Barrett, de uh, Bucasfle. Bukes Fleck. Bu Bukes Fleck. Bukes Y mm -hmm. después a uh, marseille y Marcia Vidal, a uh, la Cup de Sarra, y uh, uh, a... vos paso a hablar de la dinámica del trabajo que nunca que antes. Oye, perdón. Disculpa, dos nervios de los nervios, terribles. Eh, entonces, Marcia Amig Vidal de la CUP de Serra, dinámica de trabajo. Eh, como la, la finalidad de todo esto es que salgamos aquí pues, con unas pocas más ideas, tendremos, unos, tendremos más o menos pues, como unos 10 minutos para que cada una de las ponentes pues, hable de su experiencia en los municipios. Eh, un tiempo breve, digamos, de 10 minutos de Q&A, de preguntas y respuestas y luego nos dividiremos en pequeños grupos de, de trabajo eh, de orden de unas visto visto pues, unas cuatro cinco personas para que cada una de para que estos grupitos pues, eh, formule eh, una, una idea para digamos eh, un par de ideas perdón para debatir temas que crea que sean absolutamente necesarios de afrontar y charlar entre todas y luego eh, teniendo estos temas sobre la mesa los, eh, nos, nos, nos juntaremos en grupos de ocho personas para en función de para debatir, debatir cada uno de estos o sea la finalidad es que cada uno de estos otros grupos de grupos de ocho personas okay. just... sí un inciso breve, eh, la finalidad de estos grupos más grandes de ocho personas es que eh, como tendremos todas sobre la mesa los temas de los que queremos hablar, cada, no, cada, uno, eh, cada, cada una de nosotras escogerá el tema de que, en el que esté más interesado y se juntará en función y, y, a, y quiero decir, se autodistribuirá en cada uno de estos grupos para tratarlo. ¿Sí? Pues dicho esto, eh, pues tenemos y empezamos por Ruth Marina vincent Vincen, digamos que presentará pues, su experiencia particular. ¿Me Lo tenemos. Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque se oye. ¿Y se recibe así? ¿Ah, sí? Vale. Bueno, mientras el vídeo lo, lo, lo grabé, si se me oye. Bueno, somos eh, Torlodones, Comunidad de Madrid. Eh, bueno, yo creo que voy a ir pasando. ¿Sí? rápido porque nos han dicho el tiempo Bueno. Muy bien. Ah, okay. fenomenal. Bueno, eh... ¿No va? Ah, pues ya va. No, pero es que lo necesitan para el vídeo. Bueno, eh... Empezamos, bueno, pues eh, Torlodones es un municipio, ha sido hasta el 2011 históricamente del PP, conservador. Eh, en las elecciones generales del 2011, bueno, lo tenemos así para ir más, más rápido, eh, el Partido Popular tenía el 62% de los votos, el 16%, o sea, 22 años ininterrumpidos de gobierno popular. Eh, llegamos en el 2007... Y ya conseguimos el 23% de los votos. Esto es un movimiento vecinal a, que surge a, a través de unos problemas, quejas y demás, que empieza una plataforma vecinal a movilizarse contra este, este partido, este gobierno. ¿Vecinos? Eh, se trata de la plataforma de Oh yeah, sorry, sorry, <laughs> sorry. Okay. It's uh, the platform, um the grassroots uh, that started uh, since 2007 in uh Tur Tur Lodones, which has been a place that um always has um been uh right. <coughs> Louder. Yeah, Okay, okay, okay. Great. Um, and uh, this m municipality Torrelodones has always been um, a, a right conservative uh, party and uh, but uh, after which means 22 years in uninterrupted uh, conservative rule mm -hmm. and uh, since uh, 2007 this uh, organization started were wh um 23 yeah, they started with the, this movement that we are going to hear more about. 23.000 habitantes. Es un municipio... 23.000... Yeah, people. <laughs> okay. Uh, it's small city. Uh, en well, uh, 2007 uh, conseguimos el 23% de los votos. Cuatro concejales. Eh, de, tenemos una oposición, una mayoría absoluta con el Partido Popular Es decir, que, que costó mucho mantenerse ahí eh, Luego ya en el 2011 sacamos el 37% de los votos y conseguimos nueve concejales Con un apoyo logramos gobernar en minoría, con lo cual también fue duro y ya en el 2015 conseguimos el 50,3% de los votos, 12 concejales, mayoría absoluta. Esa ha sido nuestra trayectoria. La repercusión... Um, um, uh, municipal. Um, seat has been since uh, 2000, and in 2007, it was, uh, we got, uh, they got, they, uh, we got, she said, uh, 23% th uh, percent of the vote, the popular vote. And in uh, 2015, uh, got 50.3% of the vote, which meant the majority. Eh, tuvimos una gran repercusión en los medios, principalmente internacionales. Fue una cosa curiosa porque salimos en el Wall Street Journal, en, bueno, en, fin, en, en, en New York Times, en fin, en, en mucha prensa internacional, pero no en la nacional. A, a, partir de, a partir de un programa de Jordi Évole fue cuando empezó la gente a curiosear por nuestra parte. Um, we, ha we have had as a movement uh, a great uh, repercussion, uh, repercussion, especially internationally. Uh, we got actually some mentions in the Wall Street uh, Journal and the New York Times, uh, but actually none nationally. It was only after uh, this um, uh, program, a uh, famous program here in uh, Spain, uh, Jordi e Ebola. Uh, Ebola sí. La repercusión tuvo sus costes porque eh, bueno, pues eh, hicimos un anuncio en Aquarius con la alcaldesa hablando del coche oficial. Teníamos en el municipio, hay que decir, el mismo coche que Obama, nada menos. Entonces, bueno, ese tipo de gastos los recortamos radicalmente. Eh, Acuario se fijó, hizo una campaña con ello y bueno, hubo una repercusión negativa porque decían que la alcaldesa seguía usando un coche oficial. El coche oficial es un mega, no sé qué, que se queda, pero que se necesita pues para hacer las gestiones, sobre todo cuando tenemos que ir a Madrid a sitios oficiales. Um, the Because uh, people started talking about that our official uh, car was as uh, expensive or the same like Obama, uh, Obama's car, um, and uh, and then uh, yeah, uh, it is, um, and that the the mayor uh, continued using this car, and uh, that uh, but we actually we actually need this uh, this car for. You sold that car. Y ahora, pero, ¿qué es el pequeño coche? Porque ocasionalmente, ¿sí? Sí, sí, para cosas oficiales necesitan un pequeño coche, pero vendieron el coche Obama. Car. Yeah. Bueno, pues nosotros tenemos cuatro ejes prioritarios. Información, transparencia, participación y transversalidad en las decisiones municipales esos son nuestros cuatro puntos cardinales clave facilitar el máximo de información a los ciudadanos como paso previo para lograr una participación lógica es un gran esfuerzo abrimos nuevos canales información mucho eh, redes sociales eh, cambia. ¿Quieres? Sí. Sí. Bueno, We have uh, four axes that we work from, and it's information, um, parti participation, um, ah, ah, see. Okay. okay. And it was uh, you said four, right? I ah, see. Uh, information, transparency, um, participation and transversability, um, which means like going across all the, the themes. And, uh, and also uh, really always trying to um, focus on getting the most of the information for the citizen. Abrimos la política al ciudadano, a los vecinos. Abrimos el salón de plenos. Los plenos se pusieron en un horario en el que pudiera ir todo el mundo, que es por la tarde. Antes eran por la mañana puerta cerrada, ahora son por la tarde y a puerta abierta retransmitidos por radio y, y webcam eh, tenemos eh, un hashtag y bueno pues eh, la corporación tiene además sus cada uno de nosotros tenemos nuestros tweet nuestros twitter facebook y social media <laughs> uh, then we have opened up Um, the whole organization so that people can see what we're, we are doing. We have this open door policy where we also send uh, uh, news um, uh, through, the, through the radio webcam. We have also many different social media networks uh, that we um, work from. La política de abrimos y democratizamos la política de comunicación del ayuntamiento. Tenemos la revista municipal que antes solo escribían y mantenían sus, sus contenidos el partido en el gobierno y ahora tenemos un comité de medios en el que solo está representado por un, uno de nuestros concejales y el resto de los otros partidos. Um, we open and uh, this um, um, policy about uh, communication uh, within the municipality in order uh, and also this um, magazine the, this mun municipal magazine um, so that all the the groups that work uh, within the municipality were able to participate and uh, uh, and also other associations and uh, general public Bueno, esto ya lo hemos dicho, redes sociales municipales que tenemos todos, apota, apostamos por potenciar el servicio de mantenimiento web y redes, es un continuo modernización, eh, tenemos en el Ayuntamiento de eh, y lo, o sea, los instrumentos indispensables en nuestra comunicación, que debe ser directa, bidireccional, los vecinos nos responden continuamente eh, sin lo, la, las típicas cortapisas que pone la administración pública, es un continuo feedback. Um, then we have, uh, as uh, said, we have all these uh, different uh, social media networks that we work from because it's important to be able to uh, provide with instruments uh, that are direct and uh, also bilateral that, uh, so that people can actually be in direct contact with us and uh, so we get uh, constant feedback. Que, ay, perdón, él tiene que... que... Okay. Madre mía, ahora repetir todo esto. <risa> <risa> eh, eh, ¿Me oías? No. Bueno, la idea eh, es que nosotros hemos intentado que no deje de ser un problema y, y se convierta en un expediente, sino que, se que permanezca siendo un problema. Cuando llega alguien a cualquier ventanilla del ayuntamiento, desde esa ventanilla intentamos solucionar el problema. Eh, Haciendo que, que siga siendo un problema por todos los lugares donde tiene que llegar, ¿no? Eh, básicamente es esto. Um, prior to our administration, um, when people came up with a complaint, they would actually, uh, an expedient will be opened. But uh, now we have it, uh, we have another practice. We have introduced uh, the practice that When people come up and they have a problem, we find, we seek to find a solution right, right away. Este es el camino que llevamos hacia el nuevo municipio que pretendemos. ¿no? Llevamos seis años trabajando y hemos cambiado de modelo con transparencia, modernización de la administración. Ponemos en valor los recursos locales para el turismo de alrededor del de municipio apostamos por la planificación y la participación vecinal como base del proceso de cambio y movilidad sostenible que es una de las prioridades del cambio también que, que tenemos sí, vale. um, entonces uh, yes and then so we have this new model for our municipality in torre Lodonest, and it's uh, about uh, um, It's been six years now, and we have uh, this uh, changed model uh, based based on transparency, modernization of the the administration, and then putting up the resources, the local resources uh, for tourism. Uh, yes, focusing on tourism uh, within the local area, area. and also um, seeking to uh, um, for to plan and participate in para to, to involucrar the, the in particip as a todos los ciudadanos en la planificación y participación como parte del proceso de cambio. Y también la movilidad sostenible, que es una de las prioridades del movimiento de cambio. Transparencia y modernización de la administración. Uno de nuestros ejes que hemos dicho. Ciudad basada en el desarrollo del ladrillo. Eh, a ciudades de servicios de alta calidad que era eh, como todos los municipios de España, ¿no? entonces servicios de alta calidad eficientes destinados a una población que tenemos de alta renta y muy exigente eh, es, es, nos esforzamos también a mantener los canales tradicionales de relación con los ciudadanos, tenemos ahí las páginas web, la política de proximidad es una pieza clave eh, en un municipio de 23.000 habitantes es eh, tenemos, eh, hemos creado la Concejalía de Atención al Vecino. Tenemos una media de 3.000 incidencias al año de las cuales el 100% se responden eh, personalmente por parte del equipo de gobierno, administradores o vía web, pero se responden absolutamente todas. Um, sí. Yes. Then, uh, it is about transparency and uh, moder modernization of uh, the administration. And uh, this is a city uh, or a town actually based on the, um, the development, uh, the, the brick stone development. Um, and uh, it, it is uh, a town that offers um, high-quality services um, that uh, seek to, yeah, uh, that are headed for people with a high income. Uh, and who are, who are who are very demanding as well and uh, so in this way we seek to actually keep expanding the different uh, channels uh, a bit back please yeah. um the the channels to access uh, a direct to have uh, an access uh, um, directly between the administration and the citizen please and then uh, also uh, we have the proximity p policy. Which is very important uh, for this uh, small town, town of 23,000 uh, people, and uh, we have also created this um, special council um, about the uh, citizen uh, attention to the to the citizen, which uh, is actually which actually uh, has received up to now 3,000 uh, different uh, requests, and uh, they have all been answered. Tenemos los datos abiertos, todos los datos eh, se publican, eh, son todos los datos económicos y son reutilizables, podemos, eh, es, depende de la plataforma que tenemos, eh, se pueden ir mm, reutilizando todos todos, todos, los, todos los datos. O sea, es algo que, que tenemos como imprescindible, ¿no? que todo el mundo pueda acceder a, la, a los datos económicos que se manejan en el municipio. Eh, tenemos eh, la plataforma donde van mis impuestos, ahí el vecino puede acceder e informarse absolutamente de todo. Después. <laughs> sí, vale. um, bueno, uh, yes, we have this uh, policy of open data where everybody, uh, all citizens can actually access uh, all the, the economic data is, uh, which is recorded and is, uh, it's been actually approved and a common uh, practice and a common practice uh, in our um, town. Before it, the, the the actual transparency law here in Spain was um, was approved was passed, and uh, so everybody has this direct as access to to the, the to the data, and also we have created this uh, special platform. Um, the tax, how, how was it? Uh, uh, where do my tax go? ¿Dónde va mi dinero de taxa? Así que, de esa manera, todos pueden ver la regla económica de la ciudad. Para agilizar. Eh, vamos a pasar directamente al otro eje, que es la, la planificación participación vecinal. Nosotros tenemos, hemos creado eh, el, el concepto de todos somos torre, todos hacemos torre, o torrelodones. Entonces, bueno, se ha creado un plan general de ordenación urbana donde se pidió participación. Eh, tenemos el plan de movilidad sostenible de torrelodones, tenemos un plan rector de deportes, todo se ha ido parcelando para... Eh, y, sí, bueno, el plan, el plan de urbano, y luego... El, si quieres participar, participa. O sea, es uno, es uno de nuestros lemas. Eh, tenemos acceso a páginas web para que, pues para que la, los vecinos opinen, eh, protesten y, y participen en, en realidad en, en lo que es el, sobre todo en los planes que, que hemos creado. Eh, bueno, hemos eh, también incluido a la población infantil y juvenil, que siempre están pero nunca cuentan. Entonces nos, hemos creado los, plane, los plenos juveniles e infantiles, eh, con el, el primer plan de infancia y adolescencia. Y, por supuesto, hemos conseguido el, el sello de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, con una participación transversal de todas las concejalías y ha sido pues un reto muy bonito que hemos conseguido pero pero ahí está yes and uh, as said uh, we have worked on the planification uh, to um, to to open up our, um, inclusion of the the citizens of the the, the town and uh, and we have this uh, saying that goes, uh, we are all, uh, todos somos Torre, we are all Torre, or Torre Lodones. And uh, there is this uh, plan of uh, mobilization, and uh, also a plan for uh, uh, sports, and uh, the urban plan as well. And uh, we have also this, um, this uh, uh, plan about, uh, or also um, a call out to, to people that goes, If you want to participate, then participate, and um, and in this way, everybody can actually give up uh, give their opinion to um, in re regards uh, to anything that is going on, and the po um, and then we have also focused on the the children that are always there, but not always are heard, and this is uh, we have created uh, the first plan for children, in uh, children and youth en um, Torrelodones que which which has been a very nice and challenging uh, path participación no es solo formar parte de las decisiones que ocurren en el día a día sino participar participar en en el día a día de nuestro municipio limpiando tenemos una zona eh, estamos en un parque natural, entonces mantenemos los espacios limpios, lo, hacemos eh, murales en grupo, tenemos huertos urbanos y... Eh, y bueno, pues eh, corriendo, corriendo hemos llegado más o menos, se nos quedan muchas cosas, pero es verdad, ahora mismo tenemos, hasta el 30 de junio, los presupuestos participativos en marcha y en el que se votan eh, para el 2017 acciones ya tomadas de los plenos infantil y juvenil, peticiones de los jóvenes, y a su vez ya se puede también proponer para los presupuestos del 2018 lo que los vecinos consideran necesario o necesitan. Gracias y… Okay. Okay. So when we say um, participate, then we really mean it, and we focus on, uh, because uh, Torrelodones is placed in a natural uh, park uh, area uh, with a lot of nat natural resources. Then uh, we uh, care to make all the public spaces uh, or ma ma maintain them very clean, and uh, so everybody is aware of that. We have also public um, places where people can grow, uh, grow their vegetables. You cannot hear me? Yeah, oh, oh <coughs> sorry. <coughs> um, and, uh, and we have also uh, been a part of, uh, created this um, particip participative uh, budgets where people can actually have an influence or a saying or, uh, on what the money will be spent on also for 2018, and then uh, thank you very much. It's been good to be here. afternoon everybody could I just ask just for the sake of brevity on the translation who does understand English so that I know how long who, so put your hand up if you if you speak English and you are going to understand what I'm saying excellent so that helps me target my time a little better so um, first of all my name is Pam and I'm from a place called Buckfastley which is in the south of Devon um, it's a small town about four and a half thousand people and oh gosh yes B U C K I'll call it Bucky for short during the B U C K F F A S T L E I I G H and it is the longest place name in Britain with um not no, with, with no repeated letter, it's um, single letters. So there's an interesting fact for the afternoon. Um, I'm going to be able to cut short a lot of what I was going to say because there's a huge number of similarities between here and um, what uh, Marine Toralonis was was discussing. Um, I represent. Um, um, I'm the mayor of Buckfastley And two years ago, I and eight other people uh, got together. We formed a non-party political group, um, and we took control of our town council. Um, the town council. Yeah. And this is pa uh, esta es uh, Pam, uh, que es la um, alcaldesa de Buckfastley o okay, que también lo llama Bucky, si alguien lo quiere decir más fácilmente, um, que es una peque un pequeño pueblo en, eh, en eh, bueno, el Reino Unido um, que tiene 4.500 habitantes. Um, empezaron hace, How long was it that you um, ella empezó su administración hace eh, dos años um, y han creado eh, un eh, una administración Um, and I think what's, what's quite different between um, English town councils and Spanish town councils from, as I can see, is about 40 years ago, a lot of town councils in the UK had their powers taken away from them. There was an extra layer of government put in at district council level quite often which took away a lot of the issues that the councils in Spain and other places are grappling with. So um, we don't have refuse collection issues. We don't have to worry about the water. It really is quite basic parks and allotments and activities. Um, and I think that's what's happened to a lot of town councils is they've become, Um, quite unambitious. Um, one of the first questions we asked ourselves is what's the point of the town council? What, what is it there to do? Because prior to our arrival on the scene, our town council didn't do anything. It had no money. It was unelected. And we found that there was no trace of an election for maybe 30 or 40 years. There was just really no interest. And I don't think That's very unusual. I think um, I think a lot of very small town councils in England are in a very similar position. Um, um, sí, porque hay muchas similaridades con Torre Lodones, decía también eh, Pam. Um, y luego um, de lo que se trata, en realidad, lo que se hizo en eh, Buckfastly um, fue el. Um, el darse cuenta, concientizarse eh, con respecto a que el, los consejos municipales eh, se les había quitado el poder. Entonces, esta concientización fue parte del, de, del movimiento, del nuevo movimiento que empezó hace dos años y, y, y, y bueno, nos dimos cuenta que era muy eh, que no habían los grandes problemas en realidad en, en este pequeño pueblo. Y que, no, y que era de verdad la política municipal era muy eh, sin ambiciones, sí que no tenía muchas ambiciones y una de las cosas que nos hemos eh, que nos hemos preguntado era eh, pero en, en realidad cuál es la meta de, del, del gobierno eh, municipal eh, y así ha sido durante los últimos 30, 40 años. Um. So our town is um, a very pretty little town. It's in Devon. Um, it's a very beautiful part of the world and it's a national park. But unlike a lot of towns in, i in the area, our town is very poor. It was a former industrial town. It was where Axminster Carpets was until it closed. Um, and it's incredibly poor. We have 33% percent child poverty in our town, which is the highest level, 33 which is the highest level in the area, and it's actually one of the highest levels in the country. And at the same time, over the past 10, 20 years, uh, so we've, been at, we've borne the brunt of austerity. Um, so we've seen everything cut, our youth service, our parks, our facilities, our libraries, our transport links. Um, and as a small rural town that's had a huge impact on the levels of poverty and deprivation in our town, effectively leaving the population, it felt almost without hope they took each kick as things were taken away. They took it with a, mm, gosh, there goes another thing, you know, there goes, there goes the swimming pool, there goes the park, there goes the library, and the, there was no resistance. Yeah. Um. Yes. Nuestro um. pueblo de que queda en Devon, en la región de Devon, en el Reino Unido, es eh, es un eh, pe pueblo pequeño muy bonito y estamos también eh, localizados en eh, una área de, de, de parque nacional como Torrelodones y pero también es un pueblo muy pobre eh, donde eh, donde tenemos eh, donde tenemos una eh, pobreza infantil de hasta el 33 por ciento y eh, que es la más alta en el Reino Unido. Um, y, entonces luego, uh, además, en los, los últimos años, hubo, han habido cortes eh, que han afectado la, la piscina, eh, la, la, las bibliotecas. Bueno, eh, ha, ha tenido un gran impacto y, y no, no hubo en realidad mucha resistencia. So, um, when we held uh, when the election was held for the first time in, in 30 or more, more years, a group of us stood together and we formed a group called the Buckfastly Independence Group, which was big, which allowed us to have lots of amusing titles. We had big meetings and big breakfasts and big ideas. So that was, that was quite good fun, we used that a lot. And, and we, we stormed the election. We, all nine of us stood, um, all nine of us got elected, which was quite a surprise. And it shows that the town was ready for some change. And within that, what we'd done, we'd started off developing our communication channels, mostly social media by that point, which meant we were able to identify the issues that the town had and the things on social media. You see the things that are causing people problems in a small town, whether it's litter or nothing for the kids to do. And it meant we were able to come up with proposals for fixing those things relatively quickly. Um, Um, yes. um, sí, entonces las elecciones fueron eh, um, que no, no habían habido elecciones en 30, 40 años porque siempre se había mantenido el mismo gobierno um, en, y nosotros entonces eh, organizamos estas grandes eh, reuniones eh, políticas eh, y con grandes ideas y además ganamos todos los nueve candidatos, ganamos todos. Eh, porque porque en realidad eh, y con la ayuda de, de la so social media porque porque de una manera muy concreta nosotros eh, enfo nos enfocamos en el problema en los problemas que habían y vinimos con soluciones concretas por ejemplo para que los niños no tienen nada que hacer y eh, creamos soluciones inmediatamente Thank you. So they, um, along with the other, the other council we um um we developed our communications channels we changed our rules that we operate by we changed the way our council meetings are run a lot of town councils have a lot of pomp and rigmarole um Totnes town council have you ever been to a Totnes town council meeting it's hilarious they have a man with a stick a big gold stick that has to be in front before you start and there's lots of standing up we scrapped all of that our meetings are run like business meetings um and we invite participation a lot of council meetings only allow the citizen to speak for the first two three four minutes of the meeting we've done away with all of that um people can speak when it's appropriate in the meeting so if they've got a valid contribution they contribute we have a lot of um um open meetings with um with cake and music and uh, and we have roundtable round table discussions the sort of thing that you would do in any professional organization if you're genuinely trying to find out what your community thinks and we take things out of the town hall we hold them in the parks we hold them in the football club we hold them on the street and we really try and develop a dialogue and that's what's helped us this year so I'm very conscious of time because we're, we're running quite a bit behind but what we were able to do this year so we've been in power for two years um, over the past 12 months we've worked up um, a list of projects that the community said it wanted to deliver and we costed them and we were able to say right if you want your swimming pool to stay open it will cost you 20,000 pounds a year which must this sum isn't going to be right but it's 40 pence per household per week do you want us to do that do you want to have a do you want to have some free youth activity in the summer holidays that will cost you 50 pence per household per week and we developed this year eight projects um, which we um in taxation terms it's oh god i've forgotten what it's called hypothecation where you actually say we will yeah don't worry um, it's where you say we will raise this amount of money from taxation and we will spend it on this it's very clearly ring fenced for a particular project this year we identified eight projects um, that we could deliver um, and it had the um, effect of increasing our council tax by 97 percent this year our share So it was nearly a 100% increase in our council tax. We haven't had a murmur of protest in our town. Um, because people, we, we, we had meetings, these projects were developed from the grassroots. It was people who told us that they wanted them. We worked out how much it would cost. Um, and that's what it cost. Now 97% percent sounds like an awful lot, but in reality each household was paying us one pound uh, per week and it's gone up to two pounds a week. So the headline figure is 97 percent, but in reality people are paying us an a household is paying us an extra pound a week and getting a whole series of projects delivered and that's what's made um an almost different and the the community has um, not only accepted that but welcomed it it was n 97 percent of uh, the tax. tax money that went into the project right yes okay um Nosotros cambiamos los eh, canales de comunicación y también la manera como las eh, reuniones eh, del Consejo Municipal eh, se, se hacían, porque antiguamente era una cosa de verdad muy arcaica, eh, así que ahora lo hacemos como, un, eh, como una reunión eh, profesional, eh, los, eh, donde los, todos los ciudadanos pueden eh, expresarse si tienen algo con lo que contribuir. Eh, son eh, reuniones abiertas. Eh, pueden ser también eh, eh, mesas redondas y también eh, sí, y, y, o sea, hacemos las reuniones como orga organizadas de una manera profesional y las, las hacemos además de manera en una manera alternativa en parques o en un lugar de, de deporte o en la calle. Uh. Y eh, y bueno, eso lo, lo hemos estado haciendo durante los últimos dos años. En, en, durante los últimos 12 meses hemos eh, creado una lista de proyectos, eh, de los cuales ocho proyectos han también, eh, han sido basados en algo, en esto que se llama eh, económicamente hipoficación y donde además hemos creado eh, el aporte de cada familia. Eh, que ha podido aportar a estos proyectos específicos. Por ejemplo, se decía, si quieres que haya eh, piscina pública, entonces eh, va a costar, por ejemplo, un, una libra o 95 centavos de libra esterlina eh, por casa. Eh, entonces, el 97, eh, pero de, hemos creado estos ocho proyectos específicos y de los cuales el... Eh, para los cuales el 97% del dinero de, de los impuestos eh, ha, ha ido específicamente a esos proyectos y, y bueno eh, la gente eh, ha creado un ambiente de apertura y no ha no habido protestas. Okay, and, and there's, um, In the UK, there's there's a lot of small towns doing this in the UK at the moment. There's um, there's a whole movement called flat pack democracy, which is coming out of Froome and Peter McFadden's book, Flat Pack Democracy, which explains about um, towns reconnecting with decisions that are taken in their name. Um, we um, when we started, we called ours sort of punk DIY uh, politics. It's a case of doing it doing it for yourself and taking control of it. And I think just um, to to sort of finish. With um, the austerity in the UK, there is only two choices for communities that we think. Um, they can either do without services or they can band together and organise and, and find a way of delivering them themselves because no of the other council levels are going to come in and, and save those services. So the idea of developing a robust and resilient and sustainable community which is able to deliver its own priorities and reconnecting people with how they vote and what happens. So, you know, when you cast your vote, it has consequences. And if you continue to cast your vote for lower and lower taxes, you will end up with lower and lower services. So if you want things, you need to get out there and make them happen. Um, entonces nosotros hablamos de algo que se llama una plataforma plana de democracia donde el individuo, el, el ciudadano, tiene una influencia directa en lo que sucede. Se trata además de, de tomar control, de retomar el control y porque estamos hablando de dos eh, alternativas o, o simplemente no se usan los servicios y no se los pide tampoco o se encuentra una manera eh, de entregar eh, los servicios a los ciudadanos, creando de esta manera también una comunidad sostenible donde también tratamos de concientizar a la gente de estar siempre conectado al conectada al, a su voto, eh, para de esa manera siempre saber dónde eh, va la influencia eh, política. Gracias, eh, Sí, Gracias. Thank you. Pues no. Quería mostraros un mapa, pero creo que no me deja. ¿Sí? Sí. Vale. Genial. Ya que no he traído PowerPoint, al menos podáis ver dónde estamos. Atrás, <risa> atrás. Días. Perdón. Ahora sí, buenos días, eh, mi nombre es Marce, Marce Amic, yo vengo de Salra, que como veis está aquí en el mapa, y vengo en nombre de todos mis compañeros de la Asamblea del Partido, que mi partido es la candidatura de Unidad Popular, yo sí que vengo de una Asamblea que está enmarcada en una... Formación política más amplia, no solo local, sino que tenemos presencia en lo que sería Cataluña, Valencia, Islas Baleares y sur de Francia, que son los territorios de habla catalana y que nosotros llamamos los países catalanes. Eh, From the town of uh, Salda, um, in uh, here in Catalonia, and uh, and she uh, is actually um, um, yeah. So she represents also the uh, language community that uh, includes Va uh, Valencia uh, here in Spain, um, the uh, Balear Islands and the, the, south, the south of uh, France, which are all of these uh, the um, Catalan-speaking uh, regions, and which the, we call, um, the Catalan countries. Yes. Solo para contextualizar que estamos enmarcados en, en algo más, más ancho, pero sí que somos un partido formado por candidaturas municipalistas. Eh, Salra, que es mi pueblo, que como podéis ver está aquí en, cerca de Girona, a ver si me deja acercarme. Es esto que vemos aquí. Celra sería así más fácil. Salra, eh, Salra es limítrofe con Girona, que es la capital de provincia de nuestra región. Tiene unos 20 kilómetros cuadrados y es, está formado básicamente por una zona montañosa, un río y tiene, como veis, un gran polígono industrial eh, al sur de la carretera amarilla sería donde está el pueblo y al norte de la carretera amarilla sería donde está el polígono industrial. O sea, por lo que veis tenemos eh, una zona industrial casi dos veces lo que es el núcleo de población de Salra, por lo que creo que será nuestras problemáticas y características serán bastante parecidas a, la, a las de Backfast ¿Y yeah ya lo había dicho, Mercere, eh, Mercere, ya. pero Mercere ya lo había dicho, ya sí. había hablado antes, ¿verdad? Eh. Sí, ok. Bueno, um, <laughs> <laughs> the, uh, from uh, Serra, um, which we saw in the the map. And uh, so it was uh, within the context of um, how the this party, this political party was uh, formed. And uh, there is uh, an area of 20 kilometers and um, there is a... Um, Um, also uh, the, a mountainous uh, area, and uh, there is a, a river and also an industrial area. Um, so um, the, the core of the, of the whole um, organization is very much like Buckfastly, Buck as we heard from Pam. Eh, para también entenderlo un poco más en 1996 teníamos 2.500 habitantes en 2006 teníamos 3.700 y en 2016 teníamos 5.300, por lo que significa casi una tripli triplicación de la población en unos 20 años esto está eh, debido en gran parte por la construcción del polígono industrial, la llegada de población inmigrante básicamente de Rumanía tenemos un 30% por no tan rápido, perdón, que me embalo. <risa> básicamente hemos triplicado la población en, en, en 20 años, perdón, eh, básicamente por la construcción del polígono industrial y la llegada de mucha población eh, migrada del este de Europa. Población que viene básicamente a trabajar al polígono industrial unos años y luego vuelve a su país de origen hasta la situación de que tenemos un 30% de población migrada en un municipio de 5.000 habitantes. Esto es un choque cultural eh, de tradiciones y de oficios, de culturas, etcétera, bastante difícil, difícil de gestionar y que marca nuestro día a día en nuestra política municipal. Sí, yes, um, The last 20 years, this uh, little town has actually um, um, uh, made it up to 5,300 uh, inhabitants, and that's actually three times uh, as uh, 20 years ago. And, um, and then um, and there, there's been this um, development of the industrial area And uh, and there is also a lot of uh, immigration uh, from the from Eastern Europe, and uh, they all come because of this industrial area that has uh, flourished there, and then afterwards they actually go uh, back to their uh, home countries, um, and we're talking about a uh, um, um, population of 5,000 uh, uh, people, and this is actually uh, this actually creates cultural encounter Yo, para hacerlo breve y sintético, me centraré en los hechos que creo que definen la acción política en un municipio pequeño, a nivel abstracto, eh, tanto los problemas como los, las oportunidades que genera y luego os pondré cuatro ejemplos muy muy sencillos, muy fáciles que nos que hemos eh, hecho, que hemos vivido en mi pueblo para, para ejemplificar todas estas características que os voy a comentar. Um, to sum it up, I am actually going to talk about the political action that we have taken and uh, within this very small um, municipality, and that's what I'm going to be talking about. Resumía tanto que me he olvidado de decir que estamos gobernando en mayoría absoluta. Perdón. Vale. Eh, vale. Problemáticas propias que te, para nosotros hemos encontrado en, el, en la acción política municipal en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes. Eh, el primero, el éxodo rural juvenil. No tenemos jóvenes. Mi quinta éramos 20 y quedo yo. Tenemos limitación presupuestaria, eh, si quitas la parte del capítulo 1 de personal, lo que va en servicio público, lo que va en etc, etc, etc, nos queda súper poco dinero para hacer nuevos proyectos, inversiones y mejoras. Tenemos poco capital humano, tanto a nivel de funcionariado como a nivel de asamblea para gestionar el pueblo. Entonces hay una sola pasión del, de los que estamos de concejales con los que estamos del partido, con los que estamos de las entidades y ahí hay un, una sopa de gente que bueno. Y, eh, y otra que para mí es, es difícil de explicar, pero creo que nos entenderemos, que es que eh, cuando intentas hacer una, acabo, una política transformadora en un pueblo pequeño, te tienes que enfrentar a unos poderes fácticos que no son el señor Juan Roche del Mercadona ni el, ni el señor Botín, sino que son el padre de tu amiga, seguramente tu abuelo y, y el vecino del colmado que te vende la pastilla. ¿no? Y eso eh, te, te obliga. A, a emprender una acción municipal basada en la proximidad, en el respeto, que siempre tendría que ser así, pero no siempre lo es, lo sabemos, eh, en cuidar mucho las relaciones humanas, etcétera. Y así resumiríamos las, las características propias a nivel abstracto. Vale. Um, well, uh, I had actually it up so much before that uh, I forgot to say that uh, we are governing with uh, an absolute uh, majority. And uh, uh, I'm going to mention the characteristics uh, to govern this, uh, uh, a small town, um, um, yes, and, and the, political, the muni municipal pol uh, policies. Um, the one of the first, uh, or the first characteristic is that there is no youth. There is no youth um, uh, because everybody leaves uh, town And uh, the second one will be uh, the lack of uh, economic resources, uh, but also the lack of um, human resources because there are not enough people to ca take on the tasks to uh, organize and um, administrate the town. Um, so we are all the same kind of people working within the, the, the different areas. Uh, and another characteristic is that, in order, in order to transform um, these uh, rural communities into um, this new kind uh, of democracy, is that uh, we are facing these uh, factual policies because it's uh, actually also. Um, It's not just somebody that you meet when you are making new policies. It may be somebody that you really know very and very close. It could be your, your best friend's uh, father or uncle or something. So we are uh, governing from this uh, principle of uh, proximity and uh, respect, which uh, should uh, always be like that, but it's, it's not always pero no todo es tan malo, sino que también tenemos a nuestro favor un conjunto de características singulares en los pueblos y áreas rurales que tenemos que utilizar como nuestras armas para uh, cambiar nuestros pueblos. Para mí estas características, y lo hemos uh, llevado a la práctica como un laboratorio en nuestro pueblo, son la proximidad, si hay una comunidad de vecinos que tiene un problema podemos ir a llamar el timbre, entrar, entrar en sus casas y hacer una mediación. Eh, hay sentimiento de pertenencia y es muy fácil crear el sentimiento de comunidad, con lo, todo lo que eso conlleva. Tenemos un acceso muy... Sí. pertenencia de comunidad, es decir, hay solidaridad entre vecinos, ayuda mutua, hay facilidad para la economía colaborativa, etc. Eh, tenemos un acceso muy fácil a las problemáticas de los ciudadanos, no hace falta que entren en una instancia, vamos a su casa y lo miramos y le desmandamos el arquitecto, eh, y tenemos una posibilidad eh, muy bonita de generar cambios a un alto porcentaje de la población. No hacemos políticas... Arreglamos una calle pero no es para el vecino de la calle, ¿eh? por ahí pasa todo el pueblo porque tenemos cuatro calles, entonces es muy bonito. Y eh, otra característica singular que no digo que sea buena ni que sea mala es que eh, los cargos electos nos convertimos en un tipo de líderes comunitarios a los cuales los cuales eh, recibimos muchos inputs de la ciudadanía porque se te ve como la puerta de entrada a la administración en abstracto, pues tú eres la administración en concreto. Y esta facilidad eh, te da la, la posibilidad de hacer una política mucho más real y mucho más uh, adecuada y que responde a las necesidades reales de la gente. Uh, but there are also some uh, very positive uh, and uh, pretty characteristics uh, to doing this kind of uh, policies in these uh, small communities. And uh, we have actually conducted this as a laboratory and uh, based on the principle of uh, proximity, because everybody is so close, you can actually go to your neighbor and ask for help. And also about uh, community um, per, uh, pertenance where you actually can um, have this sense of you b that of belonging to to to the community, and uh, we have uh, also um, very close access to uh, uh, and contact with the citizens, uh, which is the reason why all the themes that we uh, work within and for. Are based on uh, input from uh, the, um, the the the citizens, the um, everybody, the local people, and this gives a very nice uh, poss possibility to make changes um, in order to impact on a local and uh, proximity level. Uh, also, because uh, the people elected, uh, as myself, uh, we we actually. Um, come to become, um, we become some, some sort of communi community leaders where um, uh, we are actually a representation of what the, the administration is all about. So everybody sees us as a door in, uh, on which we can enter um, the, um, and access and impact the, the, the political scene in the town. Yes, and, and in this way it becomes a, a real, Uh, policy and a local policy that can help um, uh, everybody. Yes. Iré rápida, um, os quería poner cuatro ejemplos de cuatro proyectos para que tem, también veáis a la del abstracto al concreto. Uh, uh, habría muchísimas cosas para explicar porque llevamos gobernando ocho años y cuatro más en minoría, pero me centraré en cuatro que creo que son muy representativas. La primera fue la creación de lo que llamamos la OMAP, que es la Oficina Municipal de Atención a las Personas. Eh, la OMAP centraliza todos los servicios de atención a las personas mayores, que son un alto porcentaje de nuestro pueblo, donde hay psicología gratis, eh, servicio respiro para um, cuidadores y personas en dependencia, Servicio de llamada por las mañanas, tenemos una funcionaria que lo primero que hace es llamar a una lista de gente mayor para ver si responden al teléfono y decirles cómo han pasado la noche y si no les coge el teléfono pues van y llaman a sus familias. Por ejemplo, tenemos fisioterapeuta, bueno, todo un conjunto de servicios que aparte de que sin una inversión presupuestaria muy importante y una apuesta fuerte detrás, eh, si no hubiera todas estas características que os hubiera dicho, eh, no creo que pudiera llegar a ser posible. Yo no puedo imaginar el servicio Buenos Días, que le llamamos por ejemplo, eh, en un pueblo donde no hubiera sentimiento de comunidad, ni un servicio de atención a domicilio eh, tampoco, ni un servicio de psicología de apoyo a cuidadores tampoco. Eh, para ir pasando en la legislatura pasada cambiamos el sistema de recogida de residuos para hacer un servicio de recogida de residuos de residuos selectiva puerta a puerta diaria y esto viene a ser que desaparecen los, los contenedores, los contenedores y tienes como unas cajitas de colores en tu casa y cada día bajas la basura, los residuos de una fracción orgánica los lunes, papel, orgánica, plástico, cartón orgánica, cada día. Eh, ¿De qué símbolo esto para mí? De cambios en la vida real de un alto porcentaje de la población, porque no hay containers y la gente o se adapta o no se adapta, evidentemente hay resistencia, eh, en algunos sectores de la población porque no todo el mundo le gusta autorresponsabilizarse de sus residuos, pero eh, tiene que ir acompañada de una campaña permanente desde que lo implantamos hasta el día de hoy de sensibilización que va desde las escuelas con un proyecto educativo, institutos, eh, espacios de ocio, et entidades etc eh, Como símbolo de esto, eh, de lo que os he dicho antes de posibilidad de generar cambios a un alto porcentaje de la población. Eh, Tercer ejemplo, os he dicho que teníamos, eh, lo resumo todos cuatro y luego si quieren profundizamos, te va bien, sí. Eh, el tercero. Proyecto de, de jóvenes, os he dicho que teníamos un éxodo juvenil muy grande, ¿qué pasa? Evidentemente quedan jóvenes en los pueblos, pero los que quedan no son universitarios, no tienen estudios en muchos casos, ni la ESO, ni primaria, tampoco, eh, la mayoría son migrados, no tienen calificación de oficios ni nada, o sea, os he dicho que somos un pueblo industrial. Eh, ¿Qué pasa? que se genera el estigma de que los jóvenes que se quedan al pueblo son los ninis, y lo son realmente, porque los jóvenes con posibilidades laborales y de estudio se van fuera. Tenemos del de 20% de, de población que es joven, un 15 casi, que no trabaja ni estudia. Esto es un alto porcentaje, la verdad. Y eh, hacemos un proyecto de acompañamiento y orientación para el retorno educativo o la inserción laboral de todo esto colectivo de jóvenes. ¿Qué pasa? Que nos cuesta 40.000 euros al año. Para un pueblo de 5.000 habitantes es mucho dinero, la verdad es mucho dinero. Pero si lo que queremos es hacer políticas transformadoras, nos negamos a pagar salidas a la montaña, al waterwall y a Portaventura, cuando podemos estar poniendo 40.000 euros para ayudar a estos jóvenes. Es cuestión de prioridades. Esta es, ha sido como nuestra reflexión final. Y ya para acabar eh, comentaros, no lo voy a explicar mucho, que nosotros también hacemos presupuestos participativos con consejos de barrio, de vecinos, que PAM ha dicho que también se hacían en Backfast Late. y también tenemos consejo infantil como en Torrodones que lo hacemos desde las escuelas hacemos un proceso de debate en las clases luego pasa por los profesores va al ayuntamiento bueno y se va haciendo un seguimiento eh, ¿las cuatro áreas eran? Eh, Proyecto de gente mayor sí. eh, Residuos eh, de basura? Sí, basura, sí. Proyecto de jóvenes y, y luego el retorno educativo um yes um I am going to I, I will mention these uh, four projects that uh, we have uh, worked with uh, within the last eight years uh, where we have governed uh, with a with an absolute ma majority and uh, we have also been there as a minority uh, during four years so total 12 years right um, we have created this OMAP which is a um, municipal office um, to uh, serve the public. And uh, we offer these uh, four um, or different uh, services. Uh, for instance, uh, psychologist, uh, a psychologist service. Um, there is also the um, um, Buenos Dias service, which is, uh, yes, good morning service, uh, where um, there is somebody who actually calls everybody, uh, all the elderly people in the town, and uh, checks on them to see if they are doing well, and if they don't answer, then uh, somebody goes there and, uh, and, say, uh, and sees that they, they are okay. Uh, there is, for instance, also physiotherapy and uh, other uh, services of this kind and there has been an, uh, a budget inversion um, uh, on, on these uh, services. And, um, but uh, we have also, the second, the other project will be the, um, uh, regarding the, the trash and the residual um, use, uh, where we have actually uh, introduced the door-to-door -door, um, picking up the residuals So uh, somebody goes every day <laughs> uh, from door to door to, um, and is divided in, uh, it could be plastic, it could be organic um, uh, residuals uh, from day to day. And uh, this has actually paid out. Uh, yeah, um, and um, what did I write there? Not told us, yes. Um, okay but uh, all of this would only be um, possible um, because th there is this proximity and people are also sensibilized and this starts all this uh, thinking about the, the residual um, work It's uh, based on um, it starts with the, the schools and the, the youth centers and uh, all the public spaces where people go around. So everybody knows about this and they are conscious about this about it. and uh, And then there is the youth uh, project uh, because the fact is, as uh, I mentioned before, There are almost no youth uh, in our cities, but uh, but there there are some. Um, but these uh, youth are actually uh, they have no education, no university, and barely some level of edu education, and they are mostly uh, immigrants. So we have launched uh, seeing this, we have uh, launched this uh, the fourth project, which is uh, to help these uh, young people. To return to either uh, to get some uh, education or uh, a labor to go into some sort of uh, apprenticeship, um, and uh, and then we yes we have also this um, concept concept of uh, particip participative uh, budgets, as um, Pam also mentioned, and um, and the the the child uh, project project as um, um, they also have it in uh, Torre Lodones. Y ya para... Ah, bueno, bueno. Merci. No, no, solo quería decir una frase, es que tenía mucho más escrito, he ido recortando y me sabe mal. Solo quería decir que creo que el municipalismo en los pueblos tiene muchas potencialidades, muchos límites, muchos retos, pero que tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacer un municipalismo mucho más humanista por todas las características que definen nuestros pueblos solo esa idea okay um then summing up i would uh, like to say that the municipal policies can actually is it uh, has uh, many possibilities a lot of limitations and also a lot of challenges but Uh, regardless of that, we also know that we can uh, we can make uh, policies that are much more human-based and that uh, focus on being uh, uh, humanists, and that's it. Yes, thank you. Um, right. Right. Right. I'm going to write down the 5, population 000. number so that you can have the information. Um, okay, a uh, few adjustments uh, on the whole schedule because uh, we are quite short of time. And I say it in English and then I switch to <laughs> to, to Spanish so that you can get yeah. <laughs> some, rest, some rest. Okay. Um, Yeah. We are going to have 10 uh, minutes for Q&A now. And then <clears throat> after the Q&A, uh, basically the we are going to since we are around I think like 30 30 something people here in uh, in the room, uh, we are going to be divide ourselves in groups of five people to discuss the, you know, the, the questions that concern us mostly and uh, think think together about solutions. Then This will this discussion in small groups will take like uh, 20 minutes approx. and then after this 20 minutes one person per group will you know just jump into here and uh, yeah expose uh, what they what they have discussed uh, and the uh, solutions. Yeah, in Castellano. Estamos estamos muy mal de tiempo. Así que vamos a, a resumir un poco más y vamos a hacer en vez de mm, eh, los grupos, vamos a hacer eh, los, eh, las preguntas y, y respuestas ahora y, y luego, eh, sí, ya hay una pregunta, ¿hay una pregunta? Sí, venga, bueno a ver, venga, tú primero, ¿cuál es tu pregunta? Ya, yeah, pero estoy introduciendo, o sea, eh, estoy introduciendo y luego los ponemos a los tres panelistas, ¿vale? Un momento. Uh, so, yeah, no um, me entendí. Um, ok, are you? One, one uh, yeah, just hold on because I'm just introducing, no, no, I'm just introducing the whole thing and then people will be here. Ok. <laughs> okay. So uh, we are going to start with that and, uh, and then uh, we will we'll take it from there, from... The three speakers will be up here. Mm -hmm. Let's mm -hmm. steal your chair. I I de gente que participa y... No, de los, de, de, de los Perdona. Ah, sí. Bueno, ciertamente cuesta que la gente participe. Nosotros ahora tenemos en marcha los, los, eh, el presupuesto participativo y es cierto que participa un porcentaje bajo. O sea, esto es cuestión de mucha paciencia, mucho input al vecino, mucha información y, y sobre todo mucha paciencia porque es verdad que a la gente le cuesta participar. El porcentaje... Yes. <risa> sí, 10%. Ahora mismo 10%. No, no. Bueno, ahora el porcentaje exacto también es un 10%, ¿no? Eh, sí. Más o menos, sí. Es un 10%. No tenemos concejalía de, de participación en tal cual. O sea, nosotros intentamos hacer todo transversal. Hacemos un estudio global y dentro de eso, con las propuestas que se han hecho previamente, se, se, apa, se aparta un capital. Ahora mismo es el 10% del, del presupuesto general del municipio nosotros es un poco diferente. Eh, estaba mirando el móvil porque te queríamos enseñar una cosa, pero no, no me sale, no sé por qué. Eh, tenemos como una aplicación móvil y una página web y luego en el pueblo hay como tablets en, en el hogar de gente mayor en la en el cap el cap es el centro de atención primaria de salud en la biblioteca en el cole bueno sitios públicos tenemos eh, dispositivos digitales para que la gente que no tiene pueda tener y luego en el móvil y en la web también está que esto nos costó unos 10.000 euros o así eh, por qué porque tenemos una área de participación que sí que tiene concejala propia y presupuesto propio y todo, lo que hacemos es poner a debate propuestas de inversión, solo, porque realmente es solo lo que puedes al fin y al cabo mover un poco, porque lo que tenemos claro es que sí participación sí, pero no vamos a poner a debate si se suben las cuotas de la, de la escuela de niños pequeños, por ejemplo o no vamos a poner de kindergarten, no me sale en castellano. Sí, y el porcentaje es que es todo, todo lo que se puede. Es decir, claro, 100%. No podemos tocar personal, nóminas, uh, servicio público. Luego nos quedan unos 500.000, 600.000 euros que lo que hacemos es diseñamos eh, previamente proyectos de inversión concretos, por ejemplo, Reforma de la biblioteca, reforma de la escuela, construcción de otra bañera dentro de la piscina y no sé qué. Y la gente vota sobre propuestas concretas, porque si no la gente no viene, si no hay propuestas que la gente dice, ay mira esto que chulo, yo quiero decir que sí voy, la gente no viene. Es debatir de cosas concretas que tú ya le has puesto nombre, foto, proyecto y dinero. Sí. Nosotros. Nosotros. Okay, so uh, yeah. um, okay. So uh, the question was about the partici um, participatory budgets and the percentage of how how much uh, of the uh, muni municipalist uh, <coughs> budget actually goes into these projects and uh, and then uh, from Torrelodones it was said that it was uh, up to 10% percent, while in Celra uh, um, it is uh, almost 100% percent because everything is as yes uh, as much as possible so that's what we have talked about and I'll pan. I'd, I'd say for us at the moment um, Um, because we've started from such a very low base it's about 50% percent. so we've gone from from a very small amount of money about thousand pounds to thousand pounds the thousand pounds just covers the base running costs so there's not an awful lot of discretion possible in that the rest of it is the increase is almost well is exclusively participatory um, but um, In terms of the number of people participating, it's quite difficult to generate a number because we hold events that people come to. That would be of the low hundreds. It might only be a few hundred people. But because we're putting stuff on social media and we're having stuff informally out in parks and on the streets, you generate a lot of conversation. Um, but I don't think it's enough. W what we'd be really interested in is finding some sort of electronic voting platform that we could use to actually ha have direct um, budgeting. Um, and I don't know if anyone here knows of a you do right we can <laughs> but we would we would love to be able to move um, into that into that sphere yes sure yeah um, then see y luego Pam entonces nos comenta que en book fastly el, eh, estamos en un porcentaje de presupuestos participativos del 50%. Pam ha dicho que. Eh, <risas> yo me escucho muy alto, ¿eh? Me pongo de pie. Sí, sí vale. Eh, sí, Pam dice que en Buckfastly el presupuesto participativo es hasta el 50%, como la pregunta de acá venía. Y que además. Eh, que, que, que como es una, algo nuevo que recién empezaron hace dos años. Entonces están todavía trabajando eh, sobre eh, cómo alcanzar más canales de expansión también sobre en, eh, en, la, en las redes sociales y también eh, tratar de eh, generar un eh, o crear una plataforma para votar electrónicamente para que la gente pueda participar más. Y eso también estaban hablando que eh, dijo también Merced. Que, que lo están eh, haciendo también eso de la, el voto electrónico en CELRA. Eh, en bueno, decir que nosotros en Torrelodones tenemos la plataforma electrónica en funcionamiento, ha empezado este año, sobre propuestas salidas del Pleno Juvenil, porque es verdad que tenemos un presupuesto de, importante que ya se acometen las, lo, lo que realmente necesitamos al pueblo que tenía muchas necesidades entonces hemos cedido estos presupuestos en varias propuestas ya hechas por los jóvenes que son las que se están votando actualmente hasta el día 30 de junio y luego ya para el año que viene son propuestas que salen del vecino, son propuestas reales dentro de cada, o sea que parten del vecino y se harán en, en función de los presupuestos y de las necesidades que sea. pero la plataforma electrónica ya está, ya está en marcha in in Torrelodones actually there there is an electronic uh, voting platform already in use uh, which is yes uh, interesting and uh, the next question i think now um, <laughs> una mas hmm. yes I'd love to ask one. yeah um just on the subject of of gender yes. i'd like to just ask Are you all re receiving a, a wage uh, for your work? Yeah. And how? So how are you living by yeah. your your work? Yeah. yeah, yeah. Okay. Eh, la pregunta de aquí adelante de Stefan, este, Sophie, Sophie, is um, um, la pregunta este de, de Sophie eh, es si la gente si la gente del panel están eh, recibiendo sueldos eh, por su trabajo. So no, I receive no payment at all and no allowances, and I have a full time. Job that pays. Eh, that? Yes. Eh, PAM no recibe absolutamente ningún tipo de sueldo, lo hace de manera voluntaria. Oh. Tien, tien, PAM trabaja eh, completamente como voluntaria sin ningún tipo de remuneración, tiene un trabajo aparte que, que, que paga por su, eh, su vivienda y sus costes. Yo también tengo una doble vida. <laughs> <laughs> Yo trabajo a tiempo completo de mi trabajo y en mis tiempos libres, que son los que son, estoy en el ayuntamiento, cobro 200 euros más o menos y doy... Al mes, no, al día estaría muy bien, no. al, al mes, al mes. Y, y doy un 75% al partido. Y Mercé. Uh, yeah, uh, no, Mercedes. she actually uh, works also uh, mostly as a, voluntary, uh, as a volunteer, and then she gets uh, about, she, she has a full-time uh, job. Uh, she has a double life, as she was saying, as well as them. And uh, she, um, uh, so, so that pays for her, her living uh, costs and uh, get she gets about 200, 300 euro per month. And uh, and then she pays seventy uh, percent of that to the party. Yes. Yo si estoy remunerada. Cobramos 1,500 euros al mes. And um, Marina, she is actually paid 1,500 euros per month. Okay, so I think we are done. Bueno, well, just yeah, time for tiempo uh, time for just one last. It me, has me, to be me, short. Tiene que ser breve. Sí, muy bien. mi pregunta era eh, para Marina de Torrelodón es que cuando han dicho que tenían eh, una plataforma eh, donde volcaban todos los datos para que fuese participativo, ha comentado que había datos económicos reutilizables y no he entendido qué significaba lo de reutilizables. Um, y también me gustaría que nos repitiesen otra vez, no sé si el compañero, el nombre de la asociación que les proporcionó esa forma tan visual de poner los datos porque me ha parecido muy interesante. Vale. Uh, y, y para ya aquí aburando, y para Mercé, um, preguntarle eh, que ha dicho que un 30% de, de la población de su pueblo son migrantes y sí que me gustaría saber si han hecho ciertas políticas como para integrar a esta gente y qué es lo que están haciendo para, uh, para crear tejido social. Okay. The question was about um, the, um, the the the data that uh, Marina had uh, uh, talked about. That is uh, reusable, reutilizable, um, and uh, uh, uh, how that uh, that applies. That was the first question. The next question was about the um, the actually percentage of uh, the, the name of this uh, platform, which is there. And this, uh, the third one was about the migrant. Pues um, contesta si quieres. Contesto yo. de <laughs> no sé ¿Cómo no sé ¿Cómo <laughs> Es, es, es, muy difícil. es muy difícil, es muy complicado y no lo hacemos lo suficientemente bien. No sé ni si lo hacemos, lo intentamos. Mm, intent, por ejemplo, tenemos un servicio bastante potente de mediadores culturales y tenemos una persona full time eh, que es de origen sa, sa, del Senegal, senegalesa. senegalesa eh, una chica, Un, tenemos otra chica que es de origen romaní y además es gitana, lo, gitana romanesa, lo cual eh, es el colectivo que tenemos en el pueblo y tenemos eh, una chica que es de, de Francia, también tenemos muchos franceses, son tres perfiles de eh, mediadores comunitarios con perfil educador social que lo que hacen es trabajar con las distintas comunidades eh, de diferentes orígenes y sobre todo los choques culturales que esto genera, por ejemplo, no me refiero tanto a cuando hay el Ramadán, por ejemplo, organizarlo bien, no, eso no, me refiero a, eh, por ejemplo, las personas que vienen de la cultura romaní, eh, no de Rumanía, eh, gitanas, las romanas, eh, tienen una concepción del uso del espacio público muy comunitaria y muy diferente a la nuestra y eso es un choque muy muy fuerte muy difícil de gestionar que haya un 30% de, de comunidad gitana en un pueblo de 5000 habitantes esto es muy muy difícil de gestionar por no decir imposible pero eh, si la mediadora va y les explica que no pueden dejar que dejar pipas en el suelo no está bien eh, esto no genera ningún impacto pero si les construyes una casita con eh, escobas y la mediadora va tal, tal, tal y luego con la comunidad catalana también trabajas para que se adapten es decir, no son ellos los que se tienen que adaptar solo, somos nosotros que debemos facilitarle la integración Claro, es intentar, perdón que me lío, es intentar es que ya estoy como, es intentar que todo el mundo dé y reciba pero no creo que los Circular, no creo que esté siendo circular, no creo que lo hagamos bien y no sabemos cómo hacerlo. O sea, esto es como, no, no lo hacemos bien y no lo sabemos cómo hacer, no sabemos. No, lo digo esto, ¿eh? Um, ok. Um, Then um, Merce was talking about how uh, to or responding to how to create a co uh, community and uh, within the migrant uh, groups. And then uh, they have actually um, um, found people that can create a bridge and uh, also um, who are also called <coughs> cultural mediators, sorry. And uh, they have actually somebody from uh, Senegal and uh, somebody from, uh, a gypsy from uh, Romania, and uh, a French uh, person. And all of them, they actually um, create are and are helpers in, in, uh, in regards to explaining to the, their pertaining uh, group how to interact. But it's also about a circular mu movement where people actually try to make it facilitate Integration. It's not about just the the the, the migrants, the immigrants um, adapting or integrating themselves, but that the com community makes the most to actually uh, embrace them. Yes. And we try to do it, but we don't really do it. It's a problem. It's, it's still a problem. Yes, because they have 30 percent of uh, Gypsies in this very very small. Excuse me. Roma people, people. people. No, she, she, I am uh, interpreting. She said "gitana," yeah. and then I said, "Yeah, okay." Pregunta vas primero datos reutilizables. Esto es es fundamental en transparencia que la fiscalización popular, la de public inspection de todo el mundo entre y pueda utilizar los datos que están, que no sean PDFs ni pantallazos, que sean Word, que sean PDFs reutilizables para poder eh, trabajar con los datos desde cualquier lugar. Y eso es lo que queríamos decir con reutilizables, que es el open data moderno, que tal, pero que a lo mejor nos ha salido una palabra un poco rara. Si quieres, contestas esto. About the reusability of the da data, it was, it is about uh, creating documents on online um, that uh, can be used again and again and uh, with the format uh, format uh, Word or PDF. That's basically uh, the reu reusability of the data. Yeah, ya, ya creo que ya sí, entonces lo otro es la la Fundación Cibio que trabajan también lo hacen con los impuestos del Estado en España y, y trabajan eh, eh, con, en el Boletín Oficial del Estado, también intentan traducirlo a la lectura fácil. ¿no? Eh, y, y a nosotros nos, nos hacen esto, que realmente es muy visual. Tú puedes ver en, en porcentajes dónde va el, el dinero y si te acercas a Cultura, Tienes la cantidad y dentro de cultura en qué se gasta, en bibliotecas, eh, en fiestas y festejos, juventud, etcétera. ¿Cómo va, cómo va evolucionando? ¿También, también, también. Si te fijas en cultura cada vez más y bueno, hemos cambiado mucho en otras cosas mucho menos, ¿no? Bien, eh, se puede ver el proceso, sí. Okay. Yeah. Um, qué yeah, cosa era Civio porque estábamos planificando en la plataforma de the platform of, of Civio and it they, they is very uh, intuitive. and yeah. That's it. That's okay. Just only to show. Uh -huh. Okay, this is the platform Civio that has been used um and uh, which uh, f um seems to be very effective and uh, mm -hmm. this is the model. Um, no more questions. We're done now, and we're going to have uh, 10-15 minutes uh, of uh, a short break. Mm -hmm. Pausa 10-15 minutos, y luego volvemos a los grupos. Gracias. Oh, and, uh, yeah. sí. O sea, tendría que ser it should it shall be like uh, yeah, 10 minutes pause, so that you guys so that you guys can come back here and discussing in, uh, in, in small groups, you know, based on that, which are your main concerns and um, proposals?